Agustina, esta experiencia que, que ha vivido de esta experiencia, ¿cómo, ¿cómo inicia todo este proceso? Eso inicia demasiado fuerte. Yo comencé dándome fiebre. Me sentía un dolor en los huesos, como si podía agotarlo. Me sentía media así, tonta, casi sin explicación. Luego... Cuando me sacaron, me sacaron que ya yo, ya yo lo que veía era gusto, yo no veía bien ya. Cuando la, me dice que posteriormente la ingresaron. Sí, me ingresaron, me, me llevan al siglo XXI, en el siglo XXI ahí me volvieron con los médicos y papá Dios. ¿Cuántos días pasó usted en intensivo? Yo pasé 11 días. En intensivo duré 8. Y en el sí, suplemento estoy conectada. Y conectada, con, y conectada con los tubos. ¿Qué sentía entonces en ese momento? Para que me repita en intensivo, ¿qué pensaba? En ese momento yo pensaba que yo les pedía a mi Dios en la mente. Para que no. A papá Dios que no me llevara. Que me devolviera mi salud. Para yo, que yo no quería dejar a mi hijo solo, ni mi nieto tampoco. Mi papá Dios me escuchó y todas las oraciones toda la que me hicieron, mi gente. y fue mucha la oración que me hicieron. Y yo le doy gracias a mi papá Dios. ¿Qué decirle a, ante la cámara? ¿Qué decirle a la población? ¿Eh? ¿Qué decirle a la población ante esta realidad? A la población, lo único que yo le digo esto. Que se aílen en su casa y que no salgan. Que esto es una cosa terrible. Que, que el que no ha pasado por esto, no sabe lo grande que es. Y el sufrimiento tan fuerte que es. Y le doy gracias a Dios. Y al siglo, al siglo XXI. Que entre los médicos y papá Dios me devolvieron la vida